Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto tenerlos esta noche en nuestra sala nuevamente. Muy contento. Mi nombre es Boris Darmon. Estamos saliendo todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live. Y también, despuesito de que termine el programa, usted puede seguirnos también en Boris Darmon Canal en YouTube. En nuestro canal de YouTube, usted puede ver todas nuestras presentaciones desde el 31 de diciembre del 2022. Así que este año estamos todos los días gustosos de poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones referentes a nuestra visión de futuro. Como les he mencionado, estamos hablando un poco acerca de los limitantes que muchas veces no nos dejan continuar o conseguir cumplir con el propósito que tenemos en la vida. Muchos de nosotros ya tenemos claro para qué estamos aquí, con qué objetivo estamos haciendo lo que hacemos. Y por supuesto, muchos de nosotros ya hemos definido bien claro quiénes somos y qué es lo que queremos lograr en la vida. Posiblemente día a día vamos a ir eh, programando o eh, poniendo en, en actividades en el tiempo que nosotros podamos conseguir de parte de Dios para poder ir cumpliendo aquellas cosas que tanto hemos pensado y por supuesto que nos ayudan a darle sentido a nuestra existencia. Estábamos hablando durante estos días acerca de los limitantes. Uno de los limitantes más fuertes, que tal vez de alguna u otra manera es el que mayor influencia tiene, en los seres humanos, para poder limitar su, el desarrollo propio de él mismo y también de su propósito en la vida, es la desconfianza. La desconfianza es una debilidad de carácter. Generalmente las personas que tienen desconfianza de manera permanente ante todo respecto del futuro, son personas que han adquirido una personalidad eh, débil, y no solamente débil, sino una personalidad que no tiene las bases suficientes para poder proyectarse en la vida. Desconfiar de todo, desconfiar del aire, desconfiar de las personas, desconfiar de, de la economía, desconfiar de, de no sé, de lo que existe a nuestro alrededor es una debilidad seriamente que afecta a nuestro carácter y por supuesto las personas que viven esas experiencias terminan no haciendo lo que realmente deberían hacer en sus vidas. En realidad, muchas veces es una actitud de, eh, inconsciente. Muchas veces la desconfianza eh, respecto de otra persona, por ejemplo, es algo que hemos adquirido muchas veces en el hogar desde la niñez. Ya sea por una experiencia del pasado, por una experiencia en la que de repente dimos toda nuestra seguridad respecto a un hecho que iba a suceder en el futuro y finalmente no se dio. Y como no se dio, y seguramente Intentamos la siguiente vez y parece que sucedió de nuevo y parece como que nos va dejando un mal sabor de tal modo que finalmente nosotros vivimos tendientes a la desconfianza. También la desconfianza muestra la falta de valor que tenemos respecto de nosotros mismos y de los demás. Muchísimas cosas en nuestro entorno tienen mucho valor contribuyen de alguna manera a nuestra existencia, nos permite desarrollarnos como seres vivos, pensantes, en los cuales podríamos de alguna manera aprovechar esas, esas circunstancias de valor o a las personas u objetos de valor para que puedan añadir a nuestra vida diaria, a, nuestra, a nuestro propósito de vida, un, una base que vaya construyéndose sobre la confianza y no sobre la desconfianza. La desconfianza generalmente es un, es un estado de inseguridad que la persona tiene de manera particular. Algunos de ellos dicen, no, es que a mí ya me ha pasado. Es que a mí ya me lo han hecho. Yo ya no voy a confiar en nadie. Muchas veces ese acto de decir, a mí ya me lo han hecho o yo no voy a confiar en nadie, no hace otra cosa más que ponerte en una situación de stand-by donde tú no puedes o no podrás aprovechar las oportunidades que se presenten de manera inusual y quién sabe de, lo, de la manera contraria a la que tú estabas esperando que sucediera. Yo no me imagino a una persona subiendo un avión y diciendo, yo desconfío del piloto, pero igual me siento. Me, igual me voy a sentar ahí para que me lleve al, a, al, al, al puerto donde quiero llegar. La desconfianza lo que hace generalmente a las personas es que los bloquea respecto a cosas que tienen eh, por delante que podrían ser de alguna manera útiles si él desarrollara mayor o la persona desarrollara mayor confianza en las cosas que están en su entorno. Esa ausencia de seguridad ubica a la persona en una postura totalmente reservada, dijimos en una situación de stand-by. ¿Por qué? Porque no se mueve ni para adelante, ni por atrás, ni para el costado, ni tampoco quiere hacer algo porque tiene temor a que alguna cosa no salga como él, como él o ella piensa. Cuando una persona piensa en una situación como esta, le daña, daña su, su carácter, daña su proyecto, le genera un, una situación de, de, de desventaja frente a la vida, frente a las circunstancias que tenga que, que afrontar. Una persona que camina por la calle generalmente y ve a un extraño y desconfía de él, como un acto de protección quizás tenga algo de correcto. Pero quién sabe es una persona que también te puede dar una ayuda, que de repente puede ayudarte a conseguir lo que tú estabas esperando o buscando. Aprender a confiar es una decisión que los seres humanos podemos desarrollar en nuestra vida diaria si queremos realmente desarrollar mejor nuestro propósito en la vida. Eh, en algunas personas la desconfianza, como dije, es una actitud consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona toma la decisión de desconfiar de todo lo que le rodea. Es decir, lo que aparece en su camino. La persona no quiere darle un espacio en conocer, aprender de él o encontrar algo de valor en él. Cuando una persona es continuamente desconfiada y desconfía en exceso, termina creando pocos o ningún afecto o lazo afectivo entre las personas. ¿Por qué? Porque nadie quiere establecer un lazo de amor, de relación con una persona que tiene una, una personalidad totalmente eh, vulnerativa o tal vez eh, débil, ¿no? En todo sentido débil, porque no puedes generar confianza cuando en el corazón de esa persona hay un vacío que no te da lugar para poder establecer un lazo de amistad o un lazo de amor con una persona como, como tal. Una de las cosas que más, que más creo los seres humanos eh, no nos hemos dado cuenta es que eh, la sociedad misma es una sociedad desconfiada. Vivimos dentro de una jaula llamada ciudad, de una jaula llamada sociedad, donde todos tenemos que desconfiar de todos porque alguna cosa mala nos puede suceder. Una cosa es desconfiar, otra cosa es protegerse. Una cosa es desconfiar de todo y otra cosa es protegerse de aquellas cosas que me pueden dañar. Ahora, si esta desconfianza se vuelve parte de mi, de mi forma de, de pensar, de mi carácter, de mi constitución como persona, lo que va a hacer es disminuir fuerzas, de, disminuir energía, la que podría ser muy útil para poder desarrollar proyectos de relacionamiento con personas, de relacionamiento con proyectos, de desarrollo de esos proyectos y el alcance de logros en nuestra vida. Una de las cosas que las personas normalmente pueden hacer con la desconfianza es aprender de ellas. Cuando tú ves a una persona que desconfía y no consigue los objetivos que buscaba, entonces tú puedes aprender lo que puede suceder con una persona si tú haces exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tus logros estarán retrasados. No serán posibles. Una persona desconfiada generalmente se mueve menos, se proyecta menos, reflexiona menos. Simplemente da por sentado que todos los demás o se quieren aprovechar de él o son personas que realmente en quienes no hay que confiar. La desconfianza ha roto familias. La desconfianza ha destruido eh, relaciones de amigos. La desconfianza ha producido eh, una, una pared, una, una barrera entre padres a hijos, hijos a padres. Por eso es importante que como nosotros queremos aprender en esta noche a desarrollar nuestro proyecto de vida, deberíamos aprender a conocer cuál es el motivo por el cual nosotros desconfiamos. El conocimiento siempre es el punto de inicio, el punto de lanza para poder comenzar a desvirtuar, a deshacer, a destruir aquellas cosas que pueden detenernos en nuestro propósito de vida. Hay un dicho que dice que es mejor confiar que desconfiar. Porque confiando puedes aprender o abrir la oportunidad a que alguien te dé a conocer un valor que puede ser útil para tu vida, para tu proyecto. Nosotros quisiéramos esta noche sugerir a cada uno de ustedes si todavía desconfías de algo, de alguien, de alguna circunstancia y se ha vuelto eso tu, tu carácter, o sea, la debilidad de tu carácter, te sugiero que tú busques conocimiento respecto a aquellas cosas que te producen desconfianza. Cuando los encuentres, y te des cuenta qué es lo que realmente está pasando en tu mente. Y compruebes que tu desconfianza excesiva lo único que hace simplemente es detenerte en los proyectos que tú tienes. Buscar una alternativa, un consejo de alguien para comenzar a construir un carácter que tenga confianza en las personas, que tenga confianza en las circunstancias, que tenga confianza en aquello que tú ya has construido de ti mismo. Porque tú ya, has, ya tienes experiencias que también o han sido negativas de las cuales has aprendido o han sido positivas, que afianzan tu confianza respecto al futuro. No te detengas desconfiando de todo. Lo único que haces simplemente es crear una situación de desventaja en la realización de tu para qué, de tu propósito en la vida. Tampoco tienes que ser una persona que se entrega a todo. Necesitamos aprender a tener reflexión y el conocimiento nos permite eso. Tener un poquito de autodisciplina para poder darnos cuenta de que aquella desconfianza que tenía sobre alguna persona o sobre una situación estaba afectándome y es necesario un cambio. Ese cambio muchas veces lo hacemos por una decisión de no, nuestra. Pero si no puedes, hay alguien que te puede ayudar personalmente, directamente a ti. El Espíritu de Dios está dispuesto para que tú puedas aprender a tener confianza. Y saber que el que conoce el futuro siempre va a mostrar un camino mejor para ti. Y si alguna cosa te sucede, el, el cual tú no esperabas, alguna desventura te sucede en el camino de tu actitud de confianza, Él mismo te ayudará a resolver. Él te dará las ideas para que tú puedas crecer como persona, para que puedas creer que todavía hay esperanza en situaciones difíciles, que a pesar de la turbulencia de la vida, que a pesar de las cosas que tú esperabas y que no se dieron, Él todavía puede transformar las cosas que no son buenas, las puede transformar en venturosas para ti. Yo quiero que esta noche tu corazón se llene de esperanza, y sobre todo de gratitud, porque Dios quiere construir en tu corazón y en tu mente una actitud de carácter que tenga confianza en sus promesas. Si él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, que él te va a acompañar con sus ángeles, que va a mandar a su espíritu para que te guíe a la verdad. No tengas temor de confiar, porque Dios está de tu lado. Espero que esta reflexión de esta noche te ayude a vivir una experiencia nueva en tu vida, que la desconfianza que tenías construido en tu corazón, que estaba en tu mente constantemente, afectando tus decisiones, afectando tus proyectos, deteniéndolos y no logrando lo que tú quieres en el propósito que tienes en tu vida, pueda haber un cambio, porque Dios te va a dar la ayuda que tú necesitas. Quiero que Dios te bendiga esta noche, y que Él te guarde siempre, y que te llene de su paz. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias porque Gracias al Espíritu Santo que envió a Jesucristo luego de su ascenso al cielo, nosotros podemos desarrollar confianza en tus promesas. Tú eres un Dios maravilloso, nos has mostrado en el pasado cosas increíbles a pesar de la turbulencia de la vida, a pesar de las desventajas, a pesar de situaciones difíciles, tú nos has dado la salida. Y por eso hoy queremos pedirte que tú construyas en nuestro carácter un carácter lleno de confianza en las cosas futuras porque tú eres quien guías nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayuda a mis amigos que están escuchando este mensaje. Y a mí también para que aprendamos a vivir confiados en tus promesas, porque esas promesas siempre se han cumplido. Perdónanos si no lo hicimos. Perdónanos si desconfiamos de ti. Pero hoy queremos vivir una vida dependiente de tu voluntad, de tus promesas. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por ayudarnos a llegar a otras personas con este mensaje. Te pido un favor, si te gustó este mensaje, compártelo con nosotros. Estamos en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche y también estamos todos los días en Boris Darmon Canal en YouTube. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto. Chao, chao.